Saludo cordial a todos nuestros amigos y seguidores, gracias por su audiencia. Aquí están las noticias más relevantes en las últimas horas en nuestro canal. Las noticias del día. Expresidente ruso Dmitry Medvedev promete que Rusia responderá con el ojo por ojo a la Unión Europea. ¿De qué ¿Les preocupa pensar solamente en el cambio climático y nada comparado con la perspectiva de encontrarte con una explosión? Con una temperatura de 5000 Kelvin, una onda de choque de 350 metros de segunda presión. Bielorrusia no da papaya y que lo cojan de brazos cruzados con una acción militar en su frontera por parte de líneas enemigas. El Ejército de la Unión prepara a sus operadores en el manejo adecuado de los sistemas Iskander-M. Ucrania informa de 8 a Realizados a puntos estratégicos de las tropas rusas en el este del país. Federación pone a punto a submarinos estratégicos para cualquier respuesta militar en el Pacífico. Críticas de Lavrov a Occidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Biden anuncia sus planes para la reelección en el norte. That's why I'm for re la respuesta de Trump no se hizo esperar. Esta y muchísima más información, amigo de nuestro canal y noticias de última hora en este nuevo segmento informativo. Muchísimas gracias por su audiencia y aquí está toda la información para este día. Estas son las noticias de hoy. Y vuelve a ser noticia el vicepresidente del consejo de de la Federación y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, que le ha respondido a la presidenta de la Comisión Europea por las nuevas sanciones y por las intenciones que hay sobre la incautación de bienes en el extranjero y que son de propiedad de los rusos. El caso de los 300 mil millones de dólares que están retenidos por la banca europea bueno, en Suiza, pero que allí están hablando de que no hay base jurídica para hacerlo. Pero siguen las presiones a fondo para poder acceder a ellos por parte de la Comisión Europea y de que de darse en las condiciones serían utilizados para la reconstrucción de Ucrania. Lo que pasó, por ejemplo, con Finlandia, recientemente es las retenciones temporales de los inmuebles de la Embajada Diplomática Rusa, hecho que se dio luego de la entrada de Finlandia a la OTAN y que, por supuesto, se está esperando la respuesta por parte eh, de Rusia. O más bien, esta es la respuesta eh, por parte de Rusia a todo lo que se viene haciendo con las propiedades de Rusia en el extranjero. Pues bien, ahora el tema es la respuesta de Dmitry Medvedev que desde Moscú ha dicho que se van a preparar para responder de manera adecuada habla de el ojo por ojo o que lo hará Rusia de forma recíproca? Lo dijo recientemente en una entrevista o más bien en un foro denominado Conocimiento, según los medios eslavos. Allí afirmó que su país tomará medidas de respuesta en el caso de que sean incautados los bienes en el extranjero. Voy a citar la siguiente o el siguiente parágrafo por parte de Medvedev que dice que la confiscación de activos rusos, tanto a ciudadanos como a empresas, es un acto ilegal, esencialmente es un robo sobre que no cabe ninguna base jurídica resaltó agregando que Occidente siempre partió de la tesis de la propiedad privada sagrada e inviolable, pero en la situación actual pisoteó esencialmente esta doctrina con sus sanciones, pero oído a lo que se está diciendo por parte del funcionario del Kremlin respecto a la situación actual dice que el expresidente ruso también denunció que la humanidad está al borde de una guerra mundial pero que aún puede evitarse, de que les preocupa pensar solamente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 de rusia que se formaron tras el colapso de la ursino que empezó a colocar más bases militares alrededor de sus fronteras y empezó a arrastrar a la arma ucrania a la otan y el pulso electromagnético ese tipo de prospecto nos espera todos los días por motivos obvios por eso el mundo está como está enfermo y muy probablemente al borde de de una mundial declaró agregando que muchas cosas no están bien y que mucha gente está más preocupada por el cambio climático que por la posibilidad de encontrarse en medio de una explosión nuclear. Además, subrayó que con la masa nuclear como telón de fondo, hablar de la agenda verde parece una astucia primitiva. Entre otras cosas, el expresidente eh, dijo que el declive del modelo económico occidental no está lejos y que las monedas como el dólar o el euro podrían dejar de ser utilizadas en un futuro próximo. Asimismo, Megde Diev aseguró que todos los objetivos de la operación militar especial serán logrados. No es el ejército ucraniano el que se enfrenta hoy a nosotros, sino toda la alianza atlántico del norte. Se trata de hecho se trata de hecho, de una guerra por poderes que el mundo occidental está librando contra nuestro estado, destacó. En ese contexto, el alto funcionario señaló que las fuerzas rusas se ven obligadas a luchar contra contra toda la OTAN, refiriéndose a los suministros de armas y el entrenamiento que proporciona Occidente a Kiev. ¿Es inevitable? No. Sí es inevitable. Una guerra mundial es evitable, pero no haré ningún pronóstico por ahora. Lo que es una tarea muy difícil. De otro lado, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Dmitry Medvedev aseguró este lunes que Polonia busca devorar los restos de Ucrania para intentar restaurar la mancomunidad de Polonia-Lituania, al tiempo que denunció la autoridad del de norte en este plan destinado a debilitar el viejo mundo. Según el expresidente ruso Varsovia, no piensa en las consecuencias de sus aspiraciones porque el apoyo occidental pronto se va a agotar, además porque se olvidó lo que es vivir en un estado multiétnico, Su experiencia y la convivencia con los ucranianos en Polonia en época de entrega. ...de 1920 a 1939 es muy complicada, dijo Mek Diev, agregando que fueron los polacos quienes, con su vanidad y arrogancia, proporcionaron el combustible ideológico para el surgimiento del nacionalismo y el banderismo. Y escuchen este dato que nos hemos encontrado en algunos canales militares y que tiene que ver con decisiones que se están tomando allí en el campo de operaciones del ejército ruso y del grupo de Prigocin. Estamos hablando de los Wagner. Según diarios, el Lavo se conocen que hace una semana se dio, bueno públicamente a conocer un audio de las tropas AFU donde al parecer retienen a un integrante del grupo Wagner y ordenan su posterior eliminación y esto por supuesto ha causado cierta indignación al fundador del grupo de asalto ruso Jetveni Prigozhin que tomó la decisión de no tener más prisioneros de sino que ahora se van a eliminar en el área de operaciones del Wagner, lo que para los expertos esta acción que bueno, del cual deriva del audio que escuchó Jeff Benny Prigozin mediante un audio contrastaba con la humanidad que venían teniendo con los prisioneros ucranianos y que los trataban bien para ser devueltos a sus superiores, pero ahora en vista de lo que está aconteciendo de que no hay presuntamente flexibilidad humanística entre sus líneas enemigas, han optado por cambiar de estrategia a cero consideración según lo que está también la oficina de prensa de los Wagner cambiando radicalmente todo el panorama dentro de Bakhmut teniendo en cuenta que no habrá concesiones para los Wagner que caigan en mano de las AFU y ahora aplicarán esta misma medida ahora escuchen bien porque este señor entrega más datos sobre lo que está pasando allí en plenas calles de Bakhmut y otros asentamientos en el este de ucrania al parecer porque esto no lo han confirmado medios eslavos, ucranianos y occidentales. Dice Prigozhin que en Konstantinovka y Chasoyar, integrantes de las AFU, podrían estar, al parecer, revelándose a los altos mandos y han tirado los equipos. Y se han ido de las guarniciones, incluso se habla, según el departamento de prensa, de algún alzamiento de las unidades frente a las órdenes de los superiores. Es decir, la situación es bastante crítica y delicada que podrían ser muchos factores los que influyen para que se esté dando esta situación respecto a la decisión de retirarse cansancio físico, psicológico falta de equipos y municiones y estarían siendo llevados a puntos donde es imposible retornar porque el cerco de los rusos es bastante grande y esto y esto los han llevado a alzarse a sus superiores y a decir que no más según lo que está relatando Prigozín cree que algunas tropas se están negando a combatir en Bakhmut por la situación descrita no quieren estar allí en la picadora de carne y atención a este otro dato que no es menos relevante y tiene que ver con la producción de los tanques armada T-14 porque ya están llegando a la Plaza Roja y este sería uno de los más poderosos del mundo, empezó lo que según medios militares, la superproducción de los rusos y que ya han partido a Ucrania, algunas unidades del T-14 que está listo para ir a la batalla se han adelantado la producción y eh, a esta hora el Kremlin ha dado a conocer que se ha adelantado porque temen que esto puede escalar la situación. Y hoy ha sido el día en que le están enviando un mensaje duro a Occidente, no solamente a Kiev, sino a los países de la Alianza. Según lo descrito por expertos en la voz, describen a la Armada como muy superior al Abrams M1 del Norte que... Al parecer van directo a buscar a los leopardos alemanes allí en el este de Ucrania. Se le han hecho ajustes, lo han automatizado, según los analistas que siguen este tipo de información, amigos. Es lo que están diciendo en las últimas horas sobre la presentación allí en la Plaza Roja de este tanque súper moderno y que sería más superior que el Abrams de Estados Unidos. De otro lado... Reino Unido está anunciando la entrega de proyectiles de uranio empobrecido a Ucrania. Así lo han revelado en las últimas horas que El Reino Unido ha enviado ya a Kiev miles de proyectiles para los tanques Challenger 2, incluidos proyectiles de uranio empobrecido, dijo el viceministro del Reino Unido. Sin embargo, enfatizó que su país no tiene la obligación de monitorear el uso y eliminar las consecuencias del uso de estos proyectiles en Ucrania. El viceministro de la Defensa de Gran Bretaña en la declaración dijo que el apoyo a Ucrania es prioritario para el Reino Unido y el suministro de los proyectiles se realizó de conformidad con los acuerdos internacionales. Sin embargo, el control sobre el uso de los mismos y la eliminación de las consecuencias de su uso no son responsabilidades de su país. Los proyectiles con uranio empobrecido se van a utilizar para aumentar la capacidad de penetración, la efectividad para golpear objetivos blindados de tanques Sin embargo, su uso plantea preocupaciones sobre impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana, ya que las partículas de uranio empobrecido podrían acumularse en el suelo y en el agua, así como ingresar al cuerpo humano a través de los alimentos y de el mismo aire. En las últimas horas se conoce que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a usar las bombas j -Dam en Arteomox. Se supo que las Fuerzas Ucranianas comenzaron a usar bombas de aire con un moderno sistema de control j -Dam, que es una munición conjunta de ataque directo cerca de la ciudad de Arteomox. Esto indicaría un cambio radical en las tácticas del ejército ucraniano. Allí en este asentamiento Según las fuentes, el video captura el momento Del uso de las bombas en el área del territorio De Arteomox, a juzgar Por las imágenes de las explosiones, En realidad se habla del uso de las bombas aéreas Mientras que los expertos prestan atención Al hecho de que estas bombas aéreas no han sido Ampliamente utilizadas Las J-DAM es un complejo de fabricación Estadounidense que permite convertir ...convencionales en armas de precisión. El sistema de control j utiliza la navegación por satélite GPS y la navegación inercial para refinar la ruta del vuelo y alcanzar objetivos con precisión, teniendo en cuenta estas bombas de aire podrían lanzarse a una distancia de 70 kilómetros y los lanzamientos probablemente se realizarían desde el territorio de la región de Kharkov o desde la parte occidental de la República Popular de eldonex Según los periodistas de Avia.pro que postearon las imágenes en donde se ve la captura de noreste de Bakhmut es decir, se llevaron a cabo ataques en edificios de apartamentos residenciales y una escuela, en este momento el territorio no está siendo controlado por las fuerzas AFU porque ya desde hace varias semanas casi el 90% del control de Bakhmut lo viene teniendo los Wagner en las últimas horas se conoce que tras los lanzamientos de artillería pesada sobre varios puntos en Ucrania para las fuerzas AFU por parte de Rusia, se conocen, según las divulgaciones de Kiev, sobre los ataques que ha realizado la aviación militar sobre los puntos militares de Rusia, son ocho en total, según la información que está entregando el Ministerio de la Defensa. Y vamos a hablar de un submarino que está realizando ejercicios de alto nivel en este momento como parte de lo que viene siendo en paralelo con entre Rusia y Ucrania, las imágenes del destructor antisubmarino por parte de Rusia de los ejercicios que se están realizando desde alta mar, directamente ejercicios que se tienen en cuenta allí respecto al Mar de Japón con objetivos enemigos muy específicos que están siendo simulados lógicamente, así lo informaron desde la parte de la agencia de noticias Interfaz, citando también al servicio de prensa de la flota del Pacífico de Rusia en el Mar de Japón el barco admiral Realiza un ejercicio antisubmarino de acuerdo con el plan de entrenamiento de combate de esta flota como parte de los ejercicios de la tripulación del barco de cooperación con helicópteros navales. Buscará un submarino enemigo simulado y realizará allí los ejercicios de entrenamiento de combates como torpedos lanzados en el año de 1983. Es el buque Admiral Tribut, que sirve en la flota rusa del Pacífico durante los últimos meses en el margen de Japón, que es compartido con China, Corea del Sur y Corea del Norte. Ha sido lugar de diversas pruebas militares, principalmente de este último país, en respuesta a las costas ejercicios allí por parte de Pyongyang, el ejército del norte y la armada japonesa que comenzaron a realizar también ensayos militares en conjunto en la misma área aumentando las tensiones entre las regiones. Bueno, pero ahora por qué desde el norte le han criticado tanto desde el norte las declaraciones que ha expresado el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se encuentra en la sede de las Naciones Unidas. Recordemos que la delegación de Rusia está comandando lo que es la presidencia del Consejo de en la ONU solo por este mes y uno de los temas que han tratado recientemente es el multilateralismo tema que trató bajo la agenda multipolar que quieren que los países aliados a Rusia sigan para establecer un nuevo orden que haga contrapeso a la hegemonía unilateral que siempre ha promovido desde Washington y que lo están ejerciendo bajo la Carta de las Naciones Unidas. Según el jefe de esta cartera de exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de estar asfixiando el multilateralismo. También fue enfático en afirmar que Occidente quiere imponernos más que lo único que hace es beneficiar a sus propios intereses. El occidente colectivo planeó reajustar los procesos del multilateralismo a nivel regional para sí mismo. No hace mucho, Estados Unidos llamó a revivir la doctrina Monroe. Exigió que los países latinoamericanos limitaran los lazos con Rusia y China. Estas son otras declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia. Esta línea... Sin embargo, enfrentó la determinación de los países de la región de fortalecer sus propias estructuras multilaterales, principalmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, mientras defendían su legítimo derecho a constituirse como uno de los pilares del mundo multipolar. Lavrov dijo que nadie permitió a toda la minoría occidental que hablaran en nombre de toda la humanidad. Sí. Cumbres por la democracia, Alianza para el Multilateralismo, Alianza Mundial sobre Inteligencia Artificial. Todos estos y otros proyectos no inclusivos están concebidos para socavar las negociaciones sobre temas relevantes bajo los auspicios de la ONU. Según Lavrov hizo duras críticas al norte por sus acciones en otros países con acciones militares similares aduciendo que desde Siberia, bueno, apoyaron la independencia de Kosovo pero que ahora no sucede lo mismo con el Donbass y la península de Crimea entre otros temas la expansión de la OTAN hacia el Pacífico Imponer conceptos y soluciones sin consenso que son beneficiosas para Occidente Primero, acuerdan algo en un círculo privado y luego lo presentan como la posición de la comunidad internacional llamemos las cosas por su nombre nadie permitió que la minoría occidental hablara en nombre de toda la humanidad pero intervino analizando la situación actual y el multilateralismo que puede ayudar para el final del conflicto y aduciendo que el golpe de estado en 2014 fue el que prácticamente desencadenó el conflicto armado. La Brock también dijo recientemente que para que haya paz se debe de tener cumplimiento y cumplir con los acuerdos de Mix que los países occidentales no querían cumplir, más si sí quisieron ganar tiempo y equipar a Ucrania y es que allí en el este del país que dirige Zelensky, según la Brock el norte se debate en dos vertientes una que es la del consenso a la cual no se atreve a llegar y la otra de la hegemonía mundial. Pero bueno, aquí hay que hablar del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que habló de la importancia del acuerdo de granos con Rusia. La iniciativa de granos del mar negro y el memorando de entendimiento para asegurar las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos son ejemplos de la importancia de la cooperación multilateral facilitado por la ONU. Demuestran claramente que esta cooperación es esencial para crear una mayor seguridad y prosperidad para todos e insto a que se siga implementando. Palabras del funcionario de la ONU Antonio Guterres hablando de la relevancia de llegar a los acuerdos sobre estos granos y fertilizantes sobre el Mar Negro. Moscú cuestiona la extensión del acuerdo del grano del Mar Negro, el portavoz del gobierno ruso. Estamos hablando de Dmitry Peskov. Ha dicho que quien ha dicho en su comparecencia ante los medios que el pacto no está funcionando para Rusia y con estas palabras ha respondido a la misiva del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que le ha trasladado una propuesta para extender y mejorar y ampliar el acuerdo que facilita la exportación de cereales ucranianos, que sería una petición que llegaría después de que este domingo desde Moscú se lanzara una advertencia con suspender el acuerdo del grano si el G7 prohibía las exportaciones a Rusia. Recordemos que el acuerdo del grano se alcanzó en julio del año pasado, cuando Turquía con las Naciones Unidas ayudó a negociar este trato que estableció un procedimiento que garantizaba la seguridad de los barcos que transportaban cereales y fertilizantes y otros alimentos ucranianos a través del corredor humanitario en el Mar Negro. Hay que recordar que Ucrania era quien normalmente suministraba 45 millones de toneladas de métricas de grano al mercado mundial cada año y es el principal exportador mundial del aceite de girasol junto con Rusia que representa alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo en 2019. Alexander Lukashenko está preparando A sus fuerzas en la frontera Porque teme que en cualquier momento Se pudiera presentar una acción Desde las AFU para generar Inestabilidad en la frontera con Ucrania Se sabe que en las últimas horas Han reforzado una serie de ejercicios Militares a gran escala Los simulacros se realizaron con los misiles Iskander-M puestos allí en la frontera como una respuesta de la Unión Ruso-Bielorrusia por las amenazas del Reino Unido de llevar municiones de punta de uranio empobrecido para los tanques que serían entregados a las fuerzas ucranianas. Por eso allí fue llevado estos sistemas de lanzamisiles con capacidad nuclear en caso de una agresión tener poder de reacción Bielorrusia. y ese es el objetivo, según esta información que están presentando los diarios eslavos en el día de hoy. Según el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia, son entrenamientos avanzados para las tropas y operadores que estarían encargados de manejar de manera hábil los sistemas de defensa entregados por la Federación. En las últimas horas, se conoce que tras los lanzamientos de artillería pesada sobre varios puntos en Ucrania para las fuerzas AFU por parte de Rusia, se conocen, según las divulgaciones de Kiev sobre los ataques que ha realizado la aviación militar sobre los puntos militares de Rusia son ocho en total según la información que está entregando el Ministerio de la Defensa. En las últimas horas el presidente del norte Joe anunció oficialmente este martes sus planes de presentarse en la reelección el próximo año con Kamala Harris como su compañera de fórmula. Cuando me postulé a presidente hace cuatro años dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía seguimos en ella. La pregunta que enfrentamos es si en los próximos años tendremos libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos, declaró Biden en un video de campaña. Joe Biden también dijo que sabe cómo quiere las cosas y que sea la respuesta. No es el momento de ser complaciente, y si es por eso que me presento a la reelección, argumentó el mandatario, asegurando que el país, declarando que su nación no hay ningún puerto seguro para él donde creen que la igualdad y piensan que cada uno debe de tener una oportunidad justa para lograr el éxito a sus 80 años Biden es el líder de mayor edad en la historia de el país norteamericano y en caso de completar su segundo mandato lo haría con 86 lo que está causando preocupaciones sobre la prolongación de su carrera presidencial el expresidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió contra el actual mandatario Joe Biden calificándolo como el presidente más corrupto de la historia del norte ante el esperado anuncio de su candidatura para la regla Elección En el 2024 dijo Trump, con una presidencia tan calavitosa y fracasada es inconcebible que Biden se le ocurra presentarse a la reelección, declaró el político en un comunicado podría coger a los cinco peores presidentes de la historia del norte y juntarlos y no habrían hecho el daño que Joe le ha hecho a la nación en tan solo unos pocos años, dijo Trump en su red social. En este sentido, el expresidente criticó al mandatario por la inflación récord, la quiebra de los bancos, el desplome del dólar, los altos precios de la gasolina y la caída de los salarios. También comentó la migración, destacando que durante su mandato garantizó la frontera más segura en la historia del norte. Según Trump, lo que está ocurriendo ahora es increíble. Vienen de instituciones mentales y y prisiones. Muchas de estas personas son están siendo arrojadas, somos como un vertedero, argumentó Trump. Asimismo, denunció que la aplicación de la ley está siendo armada contra conservadores o republicanos respetuosos de la ley o gente que simplemente no les gusta. Por su parte, ha dicho que el presidente ha humillado totalmente a la nación en la escena mundial, empezando por el desastre en Afganistán, hablando también de la retirada de las tropas de Estados Unidos en 2021 como quizás el acontecimiento más vergonzoso en la historia del país. Además, añadió el actual jefe de Estado que ha llevado al norte al mismo borde de una tercera guerra mundial. Encima de todo, Biden es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, concluyó como respuesta al anuncio por parte de Joe Biden de su intención de presentarse a las elecciones del próximo 2024 en el norte.